Eh, nos toca hablar entonces con compañeros del Hospital Gutiérrez que también tienen su despliegue, eh, allí pudimos ver algunos carteles de sabías qué, con datos curiosos, con información. Eh, bueno, Marina Cabral es eh, la representante, la voz, pero hay muchas compañeras y compañeras que estuvieron compartiendo la tarde con nosotras. ¿Cómo va Marina? ¿Cómo viene esa jornada? Muy hermosa, bien, esa jornada. Venimos, Estamos muy contentos y muy contentas de estar participando acá, de encontrarnos con un montón de, de espacios culturales de acá del barrio. Nosotros estamos acá bien cerquita. También el hospital está ahí en diagonal 114, 39, 40. Y bueno, vinimos con algunas actividades y con algún algo de información para, para contarle a los vecinos, a las vecinas. Eh, trajimos un juego que. Está medio tímida la población porque están dando por acá, pero no están sí. jugando. Yo creo que cuando termine la, la radio abierta, este, este público, esta tribuna, va a ir directamente para allá eh, al stand del Gutiérrez, del Rossi, porque además queremos escuchar, queremos eh, informarnos un poco más, queremos saber qué nos traen. Eh, y particularmente me comentaban que ustedes están trabajando muy eh, arduamente con lo que es la ley del. VIH, Ley de Atención Integral, cuéntenos un poquito más de eso para quienes no saben. Y mientras seguimos invitando a que se acerquen aquí al Centro Cultural, que no ha terminado la jornada. Sí, eh, trajimos algo de información en relación a, a la ley de VIH, que fue parte de una lucha bastante importante de los colectivos que militan y, y activistas eh, por el VIH y un montón de organizaciones sociales y políticas, eh, trajimos algo de información en relación a esta ley y con, también queríamos contarles que nosotros desde el hospital estamos haciendo testeos, testeos rápidos eh, que detectan VIH, también sífilis y hepatitis los estamos haciendo todos los meses, los segundos viernes de cada mes esos testeos es, son muy sencillos digamos, eh, son testeos rápidos eh, que requieren solamente un pinchacito en el dedo en, alguno, en el, cualquier dedo eh, y el resultado es rápido, está en 15 minutos y bueno, por ahí recordar esto, que todos los testeos son gratuitos, son confidenciales, se hacen en un marco de confidencialidad, no hay que dar ni el nombre, digamos, ni el apellido. Eh, y además, bueno, obviamente son voluntarios, nadie te puede obligar a, a hacer un testeo de VIH, pero bueno, nosotros nosotros siempre incentivamos a que se puedan testear, que, digamos, que, que puedan acercarse al hospital. También estamos haciendo testeos en algunos barrios de acá cerca, en el mercadito, en el churrasco, ahí cerca de la bajada de la autopista, todos los miércoles. Eh, y bueno, invitamos a todos a que se puedan acercar eh, y a que puedan, bueno, a partir de la ley también sabemos, y antes también, bueno, eh, tenemos el derecho a poder acceder a un tratamiento, a la atención en nuestro hospital, como en cualquier centro de salud o en cualquier otro hospital. Eh, así que bueno, un poco esa es, esa es la invitación, a poder saber y bueno, a sacarse también las, las dudas si habrá eh, mitos y realidades con respecto a, al testeo, al VIH, digo, seguramente están derribando constantemente desinformaciones, mitos, y esas cuestiones, imagínense. Sí, hay un montón también de estereotipos y de mitos y de miedos relacionados al, al VIH, por ahí nosotros siempre lo que reforzamos es también la importancia de poder saber y de poder acceder a un tratamiento, y ahí es lo que también se ha reforzado mucho en el último tiempo, que contar que si vos... Convivís con VIH puedes hacer un tratamiento y sosteniéndolo, digamos, puedes llegar a tener una carga viral indetectable y eso hace que el virus sea intransmisible, entonces nosotros reforzamos eso de poder tener, digamos, una vida eh, normal, eh, digamos, y, y poder acceder a ese tratamiento y, bueno, eh, por ahí son cosas que en otros momentos se fueron construyendo un montón de mitos y estereotipos. Sí, es medio y mucho tabú, miedo. de hecho, el tema, Sí, no, no se habla demasiado, como en relación, en, en relación a muchas cuestiones de la sexualidad, Ahí estuvimos hoy de, eh, hablando sobre algunos mitos eh, Así que por ahí eso reforzar Trajimos un juego también eh, sobre mitos Que es bastante parecido pero agrega una dificultad A ver, Porque cuál. hay que pescarlos los, los no. mitos eh, bueno, vamos a ver cómo estamos de destreza Los peces Entonces. no van a sufrir ningún daño porque son de papel Ah, así buenísimo, que, buenísimo. Eh, a, a, Les invitamos a quienes están acá a que pasen a jugar y a pescar algún mito a ver eh, qué podemos ir deconstruyendo Me encanta Bueno, eh, contanos un poco además, también eh, hablando de desmitificar, un poco el laburo que, que hacen eh, desde las distintas áreas ya sea eh, de salud sexual integral o, o el área que, que corresponda a cada, a cada hospital, pero digo, a veces hablamos del equipo y parece que es súper numeroso. Y en realidad son algunas compañeras que hacen un poco de todo y que encima además atienden las primeras necesidades de quienes van a pedir información, acceder a la salud, eh, de, a, aparte la, la salud primaria, ¿no? Digo, ¿cómo, ¿cómo es ese trabajo diario teniendo en cuenta los recursos que se tienen y las condiciones también en las que se trabaja en los hospitales públicos? Eh, sí, la, las condiciones siempre, siempre son difíciles y como hoy también estuvieron diciendo un montón, bueno, hay un espacio nosotros de, que tenemos de consejerías en la interrupción voluntaria, ilegal del embarazo, son también, como contaban hoy las compañías del Rossi, son equipos interdisciplinarios, eh, hay médicos, eh, trabajadores y trabajadoras sociales, distintas, digamos, personas que forman parte de los equipos, que funcionan también, eh, la atención funciona por turnos programados, dos días a la semana, los días lunes y los días viernes, pero bueno, cualquier persona se puede, digamos, acercar al servicio social en el primer piso para consultar cualquier día de la semana, llamar o mandar un, un mail, así establecemos y vamos abriendo otras vías de comunicación eh, y bueno funciona ese equipo que es interdisciplinario y bueno generalmente trabajamos en, en forma interdisciplinaria distintos profesionales y miembros del equipo de salud entonces nos desplazamos ni bien termina esta radio abierta hacia allá a jugar a que nos cuenten a que nos expliquen un poco también está la mesa del rossi la mesa del gutiérrez muchas gracias Marina muchas gracias a ustedes